¿Te has preguntado qué son los paraísos fiscales? Los impuestos son una fuente de financiamiento del Estado para cumplir con las necesidades de la ciudadanía. El pago de impuestos es un aporte a la sociedad para construir y mantener hospitales, colegios e infraestructura en el país. No obstante, hay personas que buscan siempre pagar menos impuestos o no pagarlos. ¿Qué medios emplean para esto? Algunas personas envían sus dineros a paraísos fiscales ¿Qué son los paraísos fiscales? La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, (OCDE) identifica como paraísos fiscales a aquellas jurisdicciones que cumplen con cuatro factores. Impuestos mínimos o inexistentes sobre los ingresos. Falta de un sistema para el intercambio de información. Falta de transparencia. Ausencia de actividades económicas sustanciales en el destino. Si bien es legal realizar transacciones y poseer sociedades en paraísos fiscales, también existe un margen de opacidad para ocultar posibles irregularidades como dinero del crimen organizado o malversación de caudales públicos. ¿Cómo se puede averiguar qué persona tiene propiedades en paraísos fiscales? Con la herramienta Sigan el dinero, es posible rastrear empresas, propiedades, contratos públicos para personas que tengan propiedades en paraísos fiscales, así como fallos judiciales en América Latina que hayan involucrado evasión. Esta información sirve para investigar a fondo y denunciar casos ilegales relacionados con la corrupción y el crimen organizado. ¿Cuál es la diferencia entre la elusión y la evasión de impuestos? Según el Servicio de Impuestos Internos, la elusión busca reducir los impuestos a pagar mediante operaciones que no se encuentran prohibidas legalmente. Cuando esta se realiza, con abuso o simulación, sí puede ser contraria a la ley. La evasión, en cambio, es cuando una persona no realiza su declaración y pago de impuestos según lo que señala la ley. La evasión y la elusión tributaria afectan a toda la sociedad. Infórmate, participa y denuncia.